Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, al canal de David Cato 01. En el vídeo de hoy, después de mucho tiempo, os traigo una videoreacción de cuando tenía 16 años y era un poco mongolo. Bueno, una videoreacción, una cámara oculta que me gastan mis amigos. Os dejaré aquí abajo el canal de mi colega, donde en el que salgo varias veces, cada cual de las veces más ridículo. Y nada, ahí me tenéis Ya lo estamos viendo What the fuck? Bueno, ellos os voy a ir comentando Lo que hacen es Me dicen David Vente para acá que estamos todos Y yo voy, llamo, subo Ellos han aprovechado para irse Y ahora lo que van a hacer a continuación Mientras... Bueno, yo me pregunto dónde están veis Bueno, ahí está mucho más joven ¿Veis? Ahora tengo hasta un pendiente en la oreja Bueno, yo me voy a ir Ahí están las habitaciones, el cuarto de baño Estoy buscándolos, no están Ahora Como escucháis Están llamando al teléfono, que no recuerdo Bueno, pues esto es de hace 31 de diciembre de 2012 Bueno Hace un montón de tiempo Creo que cogí al final el teléfono Bueno, van a empezar a llamarme por teléfono Van a llamar al telefonillo del piso Y a la puerta Al timbre Puerta que no puedo abrir porque ellos han cerrado ya con llave O van a cerrar ahora después Os lo recomiendo que os quedéis hasta el final Porque la gracia está al final Ya veréis lo que hago Ahí está mi cara con 16 años Tenía un pendiente a la oreja y sí lo podéis apreciar una época un poco oscura Pero bueno, ya se quedó atrás Bueno, voy a poner unos cascos porque estoy escuchando muy poco ¿He cogido el teléfono, eh lo que pasa que no estoy escuchando lo que estoy diciendo, pero vamos, que yo estaba en plan que me reía de todo. No me acuerdo qué me dirían, pero alguna tontería seguro. A ver, quito los altavoces. Ahora sí escucho. Ah, ah, ah. ¿Vale? Espero que no me salte el copyright por los anuncios de la tele o lo no que pueda aparecer. Aunque quizás no pueda monetizarlo por lo que se viene al final Vale, yo ahí ya he hablado por teléfono, no sé qué he podido hablar Y yo, bueno, cualquier tontería Bien, David, has bajado el volumen de la tele Bueno, ah, he cambiado el canal No se aprecia, pero cerramos la puerta con llave Vale, como os decía, me cierran con llave, no puedo ni entrar ni salir 46, 46 50. No, Esto está me intenta asustar. Pues, 24, por así decirlo, yo qué sé. Un poco el lol. Ahora mismo, pero está muy pero guay, ¿eh? O sea, yo no me esperaba nada. Repito, 8, yo iba 6, a estar con mis amigos 20, 25, y punto. Siempre habrá un gran que te ayudará joder, a estoy mirando por la mirilla. Noche, a ver si mágicos, yo, no en ningún momento los veía. Yo, bueno, me podía intuir que eran ellos, pero. Joder. Qué por culo, telefonillo timbre, sonará también el teléfono de la casa todo para ponerme nervioso como veis ahí no estoy nada nervioso ahí está el teléfono y bueno, y si os gusta dejadme un like que reaccionaré, reaccionaré a más vídeos si alguna bueno, verdad que feta que... te... te... si cuando era un poco un poco tonto, tonto. Te he llamado el timbre y estoy diciendo sí, ¿quién es? No puedo abrir, se ha trancado. Ay. Ah, mira, ya aquí yo ya, he, aquí yo ya he hecho un poco la jugarreta, he cerrado con pestillo, así que ni yo puedo entrar ni ellos ahora pueden entrar. Otra puta madre, de puta. Ya se la estoy devolviendo vale, Ellos lo que quieren Sobre todo el, el dueño de la casa Lo que quiere es entrar Pero como he echado el pestillo no puede Y yo ya me estoy riendo de ellos No me estoy diciendo que sí que se esperen Que voy a hacer pipí Que luego les abriré ellos mientras, como escucháis, intentan abrir, pero no pueden. ¿Dónde está la luz del baño? Quiero que hice pipí de verdad, ¿eh? Un minuto después. Vale, lo, lo iba a adelantar. Ya lo ha adelantado él, porque realmente hice pipí. Contraseña No Contraseña. Contraseña. Iba, iba a abrir No se le iba a dejar nada fácil Ojo Voy a cambiar de canal Quiero que se viene ahora Por lo que no sé si monetizaré el vídeo Mi canal eh, Mi amigo tenía Canales de pago Y ya sabéis todos lo que salen al final De los canales de pago Casi le, me hostio de la emoción. Y por si acaso le iba a dar más volumen, por si acaso no lo escuchaba. Bueno, ellos no se escucha, pero lo están escuchando desde fuera, se están descojonando todos los que no son de esa casa. Estaba disfrutando, eh. Nada, se ve claramente que es un partido de tenis. Yo quito el pesquillo para que ellos ya puedan abrir Malos detalles Y nada, dejo aquí Pantallazo del canal de mi amigo En el que hay más vídeos de mí Podéis ir a buscarlos Hay poquitos En el caso de que dejéis muchos likes En este subiré alguno más comprometido Donde ya hablo salgo que se me ve muy bien Y nada Me voy a despedir Espero que os haya gustado. A mí me encanta recordar todos estos momentos y más con vosotros, que ahora sois también mi familia de Crash of Cash. Nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.